En este tercer episodio de Raíz, Fermín Cop elaboró un informe sobre las áreas marinas protegidas, que, similares a los parques nacionales, son una forma de conservar la biodiversidad oceánica y proteger especies amenazadas y al ecosistema del mar. Vamos al informe. Los océanos y los mares de todo el planeta se encuentran en una situación muy comprometida. La pesca abusiva y la contaminación, entre muchos otros factores, han llevado a que el medio marino y sus recursos estén en un estado de sobreexplotación y degradación nunca antes visto. Para revertir esta situación, uno de los mecanismos más utilizados por parte de gobiernos en todo el mundo es la creación de áreas marinas protegidas. Las áreas marinas protegidas son aquellos sectores en la costa, aquellos sectores marinos, en los cuales las aguas, los vegetales, los animales y la cultura se encuentran resguardados por ley. Son herramientas de conservación y manejo de ecosistemas cuyo éxito se basa en la flexibilidad, la multiplicidad de fines y el consenso. Las áreas marinas protegidas no necesariamente prohíben la pesca, la investigación o otras actividades humanas. De hecho, muchas pueden contemplar propósitos diversos. A menudo contienen zonas en las que la pesca está prohibida por completo pero también zonas en las que bajo determinadas circunstancias y con el objetivo de promover la investigación y el conocimiento científico, se pueden autorizar algunas actividades de pesca. Estudios científicos han demostrado que el establecimiento de áreas marinas protegidas aumenta la biomasa, la abundancia y el tamaño promedio de las especies marinas explotadas, tanto dentro como fuera de sus límites. Asimismo, si bien están diseñadas, las áreas marinas protegidas ofrecen una solución basada en la naturaleza para ayudar a los ecosistemas y a las especies marinas a adaptarse a los efectos del cambio climático. Valeria Falabella, que es parte del programa marino de la Wild Conservation Society en la sede de Argentina, describe sus principales características. Existe sobrada evidencia científica que señala a las áreas marinas protegidas como una herramienta indiscutible para la conservación de ambientes, de especies y de biodiversidad. Para simplificar los distintos tipos de áreas protegidas podríamos hablar de que existen áreas protegidas estrictas donde la protección es máxima, y áreas marinas protegidas con protección parcial, muchas veces llamadas de usos múltiples, donde se habilitan algunas actividades humanas cuidando de mitigar eh, todos los impactos al ambiente y, y sus especies. Ambos modelos ofrecen beneficios en términos de conservación. En ambos casos, en estos dos tipos de eh, áreas marinas protegidas, se ha identificado un aumento significativo tanto en la densidad como en la biomasa de las especies de especies que se localizan dentro de los límites del área protegida. Pero sin duda, las más efectivas son las áreas marinas protegidas estrictas. Chile, Brasil, Argentina y Uruguay, que albergan algunas de las zonas con mayor biodiversidad del mundo, están intensificando la protección de millones de kilómetros cuadrados de océano a través de las áreas marinas protegidas. Las mismas ya cubren más del 8% del territorio oceánico de América Latina y los países del cono sur son los principales responsables de este incremento. Santiago Caprovicas, coordinador del Foro para la Conservación del Mar Patagónico, con un proyecto en las áreas marinas protegidas, describe su expansión en el cono sur. En el cono sur, eh, los países como Chile, Argentina, Uruguay y Brasil en su extremo sur han designado una cantidad de áreas marinas protegidas. Esto ha comenzado hace unos cuantos años ya, pero, digamos, desde los años 90 hasta esta parte eh, se ha acelerado el proceso porque hay una toma de conciencia de todos los países y también de la comunidad internacional a través de, de distintas convenciones y y reuniones que se hacen todos los años, hay una toma de conciencia, digo, sobre la importancia del mar y la gravedad de las presiones y las amenazas que la actividad humana están eh, llevando hacia los ecosistemas marinos. Están causando problemas en los ecosistemas marinos las actividades del hombre y entonces se opta por crear estos espacios protegidos. Uno de los líderes mundiales en áreas protegidas es definitivamente Chile, con el 44% de sus aguas territoriales cubiertas por más de 25 sitios protegidos. Desde el 2010, Chile ha pasado de tener más de 400.000 km2 de territorio marino protegido a más de un millón, el país tiene cuatro tipos principales de áreas marinas protegidas, entre ellos los parques marinos, reservas marinas, santuarios naturales y áreas marinas y costeras de múltiples usos que pueden incluir también parte de territorio terrestre. Están administrados por el Ministerio de Medio Ambiente y son protegidos por las fuerzas navales chilenas. Jacqueline Montenicos, que es la encargada de conservación de la biodiversidad marina de WWF en Chile, describe a las áreas marinas protegidas allí. Actualmente, eh, las áreas marinas protegidas en Chile tienen un tremendo rol de ordenamiento territorial, tienen un tremendo rol en conservación de biodiversidad, en términos de fauna, sobre todo de fauna endémica en nuestro territorio, de um, manejo pesquero, eh, muchas de ellas pero más que manejo pesquero, también de eh, mantención de los stocks pesqueros, ya que muchas de nuestras áreas tienen un fuerte componente de actividades de pesca, en donde la declaración de estas áreas permite de cierta forma la regulación de estas actividades pesqueras y por ende un eh, mejor control de los stocks pesqueros que están dentro de, de estas áreas, sobre todo, eh, sobre todo las áreas de grandes extensiones de aguas oceánicas. Otros países también han dado pasos significativos, como en el caso de Brasil. En 2018, el gobierno designó dos nuevas áreas marinas protegidas que permitieron a Brasil pasar del 1.5% de territorio marino protegido al 24.5%. Las nuevas reservas se ubican en dos territorios remotos alejados de la costa brasileña. José Truda Palazzo Jr., que es el Coordinador de Desarrollo Institucional del Instituto Baleia Jubarte de Brasil, describe la situación en Brasil en mayor detalle. Las áreas protegidas marinas en Brasil tienen eh, una importancia muy grande en términos del desarrollo sustentable del país y en especial de intentar frenar eh, este problema global de la sobrepesca y de la degradación del medio ambiente marino. Eh, tenemos hoy día algo como 26% de la zona jurisdiccional brasilera eh, en áreas marinas protegidas. El gran problema es que la mayoría de esos son áreas de, de uso sustentable, o sea que no son totalmente eh, no-take. ¿no? Como no-take tenemos ahí creo que algo como 12, 13 millones de hectáreas. Son áreas eh, bastante grandes, pero necesitamos más y por eso mismo seguimos eh, peleando por la implementación de más parques nacionales porque en Brasil un parque nacional es, es una zona de, de protección integral. El cono sur claramente ha dado pasos muy importantes en la expansión de sus áreas marinas protegidas. Sin embargo, quedan muchos desafíos pendientes de acuerdo a los expertos consultados. La implementación y la falta de financiamiento son los problemas principales en una región atravesada por severas crisis económicas. Sobre ello se refirió Santiago Caprovicas. El desafío principal para nuestros países eh, que tienen realidades muy distintas pero de todas maneras comparten eh, desafíos muy parecidos tienen que ver con eh, lograr una implementación efectiva de la legislación. Eh, esto pasa en muchas áreas y en el tema de conservación, áreas marinas protegidas ocurre especialmente. Eh, nuestros países tienen eh, un capital humano muy valioso, eh, tiene una legislación muy avanzada, pero nos está costando, por lo menos a Chile y Argentina, llevar eso a la práctica, poder implementar efectivamente las áreas marinas protegidas. Hasta aquí llegamos con el informe de este tercer episodio, pero si visitan escuchoraiz.com van a encontrar materiales para ampliar la información sobre las áreas marinas protegidas y su importancia, no solo para proteger la biodiversidad, sino también para paliar la crisis climática. Les recordamos que pueden escuchar todos los episodios de RAIZ en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube.